Miren, hijos de musa, no puedo completar mi Time Machine, me siento frustrado. Se enojó la niña. Quiero que me ayuden, porfa, porque me pasé Teorio Everything y no es normal que Time Machine sea más difícil que Teorio Everything, que es el nivel 12, me decepciona y sé que les vale verga lo que digo, pero es una estafa, un juego que ha creado millones de dólares y no solucionan esos errores, qué estafa. Qué mames, qué pinche delicada eres, cabrón. Como cuando estás jugando Can Let Go y aparecen los tres pinchos juntos. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡No, ni verga! ¡Eh! ¡Ni verga, güey! ¡Eh! Cuando tu amigo te pasa la P.K. de geometrías Pero con 10 links con anuncios ¡Eres un monstruo! Cuando tu amigo que recién empezó a jugar abre el buscador de niveles Y pone un demon ¿Pero qué pasó aquí? No valió verga! ¡No estás ¿Sí? viendo! Pero. Cuando tu compa te pide que le ayude a esconder al locket But, le pasas Bloodbat. Amigos son amigos para siempre y por Y le consigues estrellas. Siempre en las buenas y en las malas. Mamá, preste mi cuenta a unos amigos para descargar geometrías. Ellos solo han jugado la versión light. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Cuando ya eres adulto y te reúnes con tus viejos amigos. ¿Quieren recargarse? Cuando vas a crear tu propio nivel, como lo imaginas que quedará. Como en realidad queda. No mames, qué asco. Gwen le tocas la pantalla al men que jugaba Jaden en la school. El macho. Y te decía. Que en la salida te esperaba Rodrigo yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Cuando eras nuevo en Geometry Dash Y tus amigos te hacían jugar un demon diciendo que estaba fácil Estoy furioso, esos bastardos me mintieron ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Cuando te pasas un Extreme Demon y se te crashea Y cuando lo abres no se guardó nada No es cierto Diles que no es cierto Hasta ahora no lo puedo creer. Ya sé por qué apagó la luz. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Dame la definición de 2.2. ¡Tengo miedo! Chicos, me creé un Instagram en el cual subo memes diarios de geometrías. O sea, ustedes imagínense eso, memes diarios de geometrías. ¡Cielos, qué macizo! Bueno, el caso es que eh, si quieren mándenme memes por mensajes directos, pero no me envíen estas cosas que... ¡Tengo miedo! Estaré saludando en mis próximos videos a los que me sigan y a los que estén más activos. Que le den me gusta, que compartan toda esa mierda. Los saludaré en mis próximos videos y pues nada chicos, solo síganme, está abajo en la descripción y pues nada. Clau. Ya está toda, güey.